Good morning! Good morning! No, no, no, WAKE UP BABY <risas> <música> <música> Levántese, levántese, levántese LEVÁNTESE Levántese mira. levántese Yeah. Mm -hmm. ¿Por qué dejan toda su basura ahí? Vayan a botarla, vayan a botarla. Es, tu, es tuyo. Llevamos buen rato aquí Mira, con los Story thirty? Times de Luciana. De verdad que son. Sí, todavía no acaba. Vamos a ver a qué era termina. No, no para poder irnos. ¡Eres muy tunga. <risa> ¡Jarrón! ¡Es un accidente! Se no murió por las escaleras, se cayó, se rajó y se abrió el ombligo. La puta se metió. No, eso es lo mío fue una quena. <risa> que no hemos hecho mucho por hoy que... ¡Cállate! No hemos hecho, sí Y sigues cantando No hemos hecho mucho por hoy, entonces... ¡Coño! ¡Duele! Bueno chicos, no hemos hecho mucho por hoy ¡Cállate! No hemos hecho mucho por hoy porque no hemos este... visto nada bueno Ya que no ha habido mucha gente donde hemos ido Pero nos la hemos pasado hablando, entonces todo bien Ahora solamente queda esperar el comeback Así ah, hoy día chicos, tenemos que... no vamos a amanecer? Así me que... Olvidé. Ya ves por qué, por qué me levantas temprano. ¿Viste que tenía que dormir? Sabía que así? Diez y veintitantos de levante Tenía que levantarme. ¿Por qué la me levantas temprano? De la mañana. De la, no. mañana. de la mañana. De la mañana. <risa> Una tiene que dormir todo un día para poder amanecer si y ver a, a sus chinos. ¿Ves acá sufriendo que no tengo tanta batería y sigo terminando de ver chinga que no ¿Qué dijiste? Ah, eso me va <risa> a se dormir. Bueno, espero que se hayan reído bastante con este vlog, porque estuvo un poquito chistoso, un tantito chistoso con el, el, el, los retrasos. Eh, que Así que bueno, que les pido? Pídeles algo. Que se suscriban, den like y nos sigan nuestras páginas. De por... <risa> por Twitter. Por Instagram. Solo síganos y adiós.